Magnificent Events es sin duda el mejor producto del año Acompáñanos para ver si nos podemos armar una base Sky Striker Y de paso sacar algunas buenas reimpresiones Y bueno pues vamos a empezar con esta pequeña cajita La verdad es que este es un producto que trae de todo eh, Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que debería ser un producto Sobre todo pues para iniciar en este mundo de ayuda pues bueno, como ya saben, cada una de estas cajitas trae cuatro sobres y alguna de estas micas vamos a comenzar y pues rápidamente este set va a cambiar por completo el juego competitivo Linkage es soporte para Sky Striker, muy bueno Bururu, Nightmare Phoenix también hay reimpresiones muy muy valiosas sí, perfecto Black Lustre Solder, Solder of Chaos. Una carta buenísima y parece que trae un ratio bastante bueno. Keldo también es de estas cartas que van a cambiar el juego competitivo y pues. Sword Soul Blackout, unos reprints muy buenos y bastante. Y pues Sword Soul es un artificio que se extrañó bastante en la lata. Galaxy Ice Afterglow. Keeper Strap. Muy bien. Dark Calling. Chaos Hunter, y Dragon Maid, Herpes Feather Duster con este arte, también Yuki Una, Bururu, Sky Striker, Mecha, Shark y esta reimpresión también bastante buena, que me parece que salió en Batalla del Caos. Listo, pues ya aquí están. Vamos a ver rápidamente la siguiente Mika, que es Yuki Una. Y pues ahora vamos a abrir estos sobres. Es Dragon Prison, muy bien. Esta también es una carta muy buscada. Otra Linkage también, buenísima. Más Blackout, Skip Goat y Rey. Y perfecto, vamos a empezar con Evenly Match. Esta es una carta buenísima para el juego competitivo, sobre todo para el side deck. Yuki otro Bururu también. Este Rilona, The Magistus of Bere, que no sé si a ustedes les parece igual, pero se parece mucho a la Encantadora de Agua. Widow Anchor. Y bueno, miren nada más: Sor Soul of Moye. Yo creo que de las mejores cartas Sword Soul y pues bueno, buenísima reimpresión. Witchcrafter, este Grade Rareza, Metal Reflex Slime, Instant Fusion y Millennium Ice Restrict. Perfecto, Aguido, que es también parte de los de las cartas de Shizu que pues van a romper el ambiente competitivo. Sword Soul Assessment. Mecha Módulos Multi-Roll y eh, Fragancia anti -hechizos. Vamos a seguir con estas eh, micas de eh, Engage. Muy buen, muy buen arte, la verdad. Y vamos a ver... Oh, muy bien. Nuevamente, Ice Dragon Prison. El Sky Striker East Token. Ghost and Match. También este Sword Soul Siniestro Soberano y Sword Soul of Talla. Nuevamente otro Evenly Match, muy bien. Exchange of Despair and Hope. Light like Impression and Error. Sword Soul, el Estratega. Y aquí The Graceful Mayakashi. Pues otro Moye. Graves Keeper Trap. Doomdosser, este que es eh, Gachado Puro, Tacho Negro, Millennium's Air Strict. Surgical Sky Striker, Striker perdón, una Azul Princess, A Hero Lights también, reimpresión buenísima, y Witchcrafter Jenny. Y bueno, vamos a ver esta que es nuestro siguiente juego de micas. Y vamos a ver. Perfecto, muy buen reprint de Toddly Awesome. Exchange of Despair and Hope. Otra preda planta. El este Cat Shark, El arte de esta carta me parece buenísimo. Engage. Y vamos a ver. Cambio de corazón. Muy buen reprint. Witchcrafter. Vice Madame, que también es una buena carta para esta estrategia El Legendary Ocean Shark Cannon Witchcrafter Creation Yatagarasu <ríe> una carta pues muy muy nostálgica Seke Onibimaru Dragon Meat Over y Shizuku Aquí está Sword Soul Emergence, Ghost Met Girl, este reprint que viene solo prácticamente, no viene, crees según yo, hasta donde sé, no viene en ninguno de sus compañeros. hayate y Chaos Hunter. Entonces vamos a pasar el último, vaya Micas, con ese arte alternativo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Galaxy Eyes. Mudora, muy bien, Este también es parte de las nuevas cartas que van a, que van a cambiar el juego. Reimpresión de Terium Juk Instant Fusion, otra relona eh, Trap Trixera, Witchcrafter Confusion, Sword Soul Strife, Anti Spell -fragans. Metal Reflect Slime. Eh, nuevamente otro molle, con él creo que ya tenemos el, el la tercia Last Hell by Destiny, Non-Fusion area Mezuki, muy bien y el Sor-Sol Aspice que nadie lo jugaba <risa> <risa> entonces vamos a ver, Dragon negro Kelbeck también, muy bien, parece que ya llevamos uno de cada uno de estos eh, Legendary Ocean Elder Entities y este gran Sword Soul que es el Supremo Soberano Listo, pues esta es nuestra segunda nuestro, nuestro segundo display, vamos a empezar a ver nuevamente las, las micas entonces vamos a empezar Infinite Impermanence, muy bien, un reprint súper necesario y siempre se agradece. Kello nuevamente, muy bien. A ver si completamos nuestro playset de las cartas. Skill Drain también, muy buena carta. Mudora, perfecto. El Legendary Ocean. Nightmare Phoenix y otro engage. Sky también Eclesia la Virtuosa, también muy buena, y pues bueno, esa es una colada de los Sword Soul. Agilido también, muy buena carta, Sword Soul Assessment, Witchcrafter Hain y, y Vamos a ver, en Sword Soul de Emergencia, Seque, Ghost in match Match, Scapegoat y Rey. Muy bien. Tenemos nuevamente Engage. Y vamos a empezar con Toddly Awesome Mudora nuevamente, muy bien. Dracovac Sword Soul of Taya y Rey. Vamos a continuar. Aileron, que es como una carta Sky Striker, Legendary Ocean, Auspice Chinjun. Y vamos a seguir con Cambio de Corazón, Seke, and Match, Witchcrafter Hain. Y caca. Después vamos a tener cera, Yuki Ona, Assessment, este que es el Supremo Soberano. Y listo. Vamos a seguir con estos de aquí. Dragon Necro, Surgical Striker Hump. Dracovac, Elderly Entities y otro Supremo Soberano. Apolusa, perfecto. Esto yo creo que es una cartaza, sobre todo por el arte alterno y pues que no es gold, porque pues a muchos no nos gusta la, la rareza de gold. Sky Striker, desde Servant Kepler. Otro Engage y este que es Gasheado. Blue Eyes, Savage Dragon, Great Creeper Strap, Prestige, Jenny, Nightmare Phoenix, Otro, Sourcehold of Moje, Linkage, muy bien, Bururu at Ignister, Widow Anchor y Shizuku. Vamos a ver, más Witchcrafter, me parece que ese sí es una Witchcrafter. Y pues bueno, vamos a seguir, Trap Trick Agido, Ajido, muy bien, Ghost in Match, Sword Soul, Aspish Chunyun y multi <risa> Vamos a continuar, miren nada más, Lightning Storm, Un, eh, una reimpresión muy muy buena, y pues yo creo que esto va a bajar aún más su precio. Exchange of Despair and Hope, No Fusion Area, Bessha Curo nuevamente, la Infinite Impermanence, muy buena reimpresión Exchange of Despair and Hope Doom Dozer Metal Reflecting Slime e Instant Fusion Perfecto, Daily Sword Soul Esta no nos había salido Sky Striker Ice Token Blackout Rilona Y Without anchor. Y pues bueno, vamos a abrir el último paquete Que este, viene Kagari y espero que nos traiga suerte muy bien Black Luster Solder Soldier of Chaos muy buen, muy buen reprint. la verdad, esta es una carta con un arte muy muy nostálgico seque Ghost and Match Cat Shark, Dark Soul Token Pendulum Call otro Keldo Light Impression and Mirror G Golem Token y nuestro soberano otro yatagarazo muy bien mudora perfecto doom dozer sol soul of Taya y pues bueno vamos a cerrar este box con Kaiser. witchcrafter beast madame beauty full appearances metal reflect slime y auspice chunyun bueno, pasando al resumen, pues bueno, yo creo que este es un productazo, simplemente voy a poner aquí las, las cartas que yo considero que fueron las mejores Pues vamos a empezar con todo lo hechizo: nos salió un Kelbeck, dos Keldo, tres Mudora y tres Ajido. prácticamente nuestro set completo Del lado de las reimpresiones de las trampas, pues tenemos por supuesto a infinite Impermanence en dos tantos, un Skill Drain y pues nuestra tercia, perdón, casi nuestra tercia de Evenly Match y Ice Dragon Prison de las magias pues está Lightning Storm y Harpies Feather Duster con este arte. Tenemos a Apolusa con su arte alternativo y también a Blackluster Lustre Soldier, soldado del caos. A continuación les voy a poner el top 5 según el precio, también les voy a poner el resultado del checklist y también pues cuánto fue lo que más o menos se va a juntar de las metalizadas. La favorita, pues la verdad es que está bastante difícil, estoy entre Apolusa y Blackluster Solder, pero pues yo creo que nos vamos a quedar con Apolusa, ya que fue un poco más difícil de obtener. Esto sería todo por esta ocasión, si te gustó el video te voy a invitar a que consideres suscribirte y nos vemos en el próximo Jugendbox.